por el arduo, tra arduo trabajo que están haciendo la verdad no es fácil pero cuando se hace para el Señor Dios recompensa, gracias pastor por la oportunidad la verdad los amamos mucho pastora Ana Dios me les bendiga grandemente eh, ustedes han sido todos estos años un ejemplo a seguir eh, para nuestra vida, amén así que vamos a ir al libro de Génesis capítulo 16 versículo 1. Cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Saludamos a las visitas. Amén. amén. La palabra se lee honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia que espera a Cristo dice, Amén. amén. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Saraí, y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar su siervo,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 dijo Abraham mi afrenta sea sobre ti y yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio juzgue Jehová entre tú y yo y respondió Abraham a Saraí, he aquí tu sierva está en tu mano haz con ella lo que bien te parezca y como Saraí la afligía ella huyó de su presencia, Padre te damos gracias en esta hora amantísimo Rey de Gloria Padre Dios mío te pedimos que seas tú obrando Dios mío en las vidas, en los corazones en esta noche Padre Dios mío que tú llegues a los corazones Padre, Dios mío y que los sane Padre en esta hora Dios Que a través de tu palabra tú puedas amado Señor transformar mentes y corazones, Cristo. Todo lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Queremos hablar en esta hora bajo el tema detrás del telón. Detrás del telón. ¿Cuántos se acuerdan de ese tema? Cuando se acuerdan, El hermano Willy, predicó detrás del telón. ¿Cuántos conocen un telón? ¿Conocen un telón? No sé, ese es un telón lo que vemos allí en pantalla. Amén. Detrás del telón. Creo que cuando nosotros los que hemos tenido la oportunidad o quizás de estar en una obra, y creo que muchos han tenido la oportunidad de estar en una obra, en un teatro Y allí pues nosotros vemos como eh, el telón se abre y también se cierra Los que han tenido la oportunidad de ir a ver la obra en Pensilvania Una obra que se, que se hace allí de la vida de Jesús, de Sansón y de todos estos personajes de la Biblia Usted puede ver que cuando uno llega muchos de nosotros recorremos dos o dos horas y media para llegar a dicho lugar y cuando usted eh, observa en aquel lugar, hay mucha gente eh, con diferentes carros, diferentes placas de todos los estados, eh, aún de estados muy lejanos que llegan a ese lugar, incluso han manejado por horas para poder llegar a ese lugar y poder disfrutar de esa obra. Y esa gente cuando llega, eh, toma su silla, se sienta, para esperar una función la cual se va a presentar porque usted ha viajado por muchas horas porque eh, a usted le ha parecido bien esa función y cuando uno llega puede notar uno de que el panorama eh, eh, en ese teatro, el telón está cerrado está cerrado completamente eh, ese telón por la razón de que eh, ese telón es el que divide al público de los actores que están ahí adentro y no pueden abrir ese telón porque sin duda si ese telón se abre no sería la misma eh, alegría o el mismo entusiasmo que el público tendría a, a, cuando ese telón se abre pero cuando nosotros esperamos quizá nosotros hemos eh, trabajado para pagar y ver esa función nosotros quizá podemos decir eh, eh, vamos a vir, ir a ver a, a esa obra pero los que están detrás de ese telón es otra situación quizás la de ellos mientras usted disfruta de esa obra, de ese espectáculo usted se viene contento, yo me vengo contento porque yo pude observar algo y quizás yo me vine bendecido porque nos habla cosas de la Biblia, amén pero cuando yo veo esa separación en el telón, el público y los actores Quizá usted pueda disfrutar de ello, pueda disfrutar y se venga alegre, contento, pero detrás de ese telón hay personas que quizás estuvieron trabajando en ello quizás horas, semanas, incluso hasta meses y, pero nosotros no podemos observar a esa gente que quizá esa gente eh, a lo largo del tiempo del que estuvieron ensayando, esa gente quizá en alguna ocasión se tuvieron un pequeño desacuerdo entre ellos y quizás algunos se pelearon. Quizá esa gente pasó horas o, o quizá desvelo, quizá hambre o quizá angustia porque no podían concordar con la obra. Nosotros podemos ver la función allí, pero nunca nosotros podemos ver lo que esa gente tuvo que pasar las noches de desvelo, de, de hambre, de sueño, de desacuerdo, de tanta cosa. Esa es una obra. Y a veces nosotros simplemente, a simple vista... Nosotros podemos ver esa gente, qué gente para poder actuar, pero esa gente tardó mucho tiempo para llegar allí donde están. Y cuando yo veo la Biblia, el panorama en la Biblia, yo puedo ver que Dios me presenta muchos telones con gente que en alguna ocasión quizá en un dado momento se desesperó cuando su telón estuvo cerrado. La Biblia me presenta muchos panoramas, muchas historias Con telones cerrados que quizá ellos creyeron que nunca se les iba a abrir Y es el caso de que cuando vemos la palabra en Génesis, Éxodo Éxodo, Nosotros podemos ver la historia de Israel Israel la Biblia dice de que su telón estuvo cerrado por 400 años Donde Dios lo mantenía cerrado Y yo y si usted me pregunta que ellos pensaban que Quizá alguna ocasión ellos se le terminaron sus sueños, quizá por lo que ellos un día clamaron se le terminaron sus su, su deseos, sus metas por el cual ellos estaban luchando pasaron 400 años dice la Biblia bajo esclavitud y si usted sabe cómo pasaron en esclavitud no tenían derecho a nada quizás sus sueños ellos lo pensaban truncado quizás ya se les había acabado su sueño porque pasaron 400 años y Dios no abría ese telón pero un día Dios tenía que levantar a un Hombre llamado Moisés que lo estaba Preparando detrás del telón para que Después una vez más los pondría Dios a Soñar en esa libertad que ellos por Muchos años habían estado esperando Quizá esa gente si había dicho mi hora No llega el telón no se abre y Dios Estaba trabajando detrás del telón y Cuando Dios lo vino a abrir él los hizo Soñar una vez más mostrándole la tierra prometida montándoles con sueños que ellos iban a llegar por mucho tiempo Dios lo cerró pero cuando Dios lo abrió cuando Dios dijo lo abro Dios le mostró la tierra prometida y Dios se las entregó aunque no muchos de ellos llegaron pero Dios les prometió aunque no muchos de ellos sabe por qué no llegaron mucho a la tierra prometida porque en el camino se desesperaron en el camino no creyeron en el Señor en el camino muchos de ellos dijeron el telón sigue cerrado y por mucho que ellos vieron que el telón estuvo cerrado no quisieron avanzar no quisieron creer en el Señor y cuando tiempo después nosotros vemos la palabra que dice de que cuando Dios empieza a hablar desde Génesis hasta el libro de Malaquías en el libro de Malaquías nosotros vemos hablar el Señor tiene 38 libros donde Dios venía hablando de tiempo en tiempo hasta que para de hablar en Malaquías. Y allí Dios tiene que hacer una pausa y Dios le cierra el telón nuevamente al pueblo de Israel. Dios le tiene que cerrar el telón nuevamente y allí ya no hay palabra de parte de Dios de Dios para aquel pueblo Por eso que cuando nosotros vamos a la Biblia en Malaquías Fue el último profeta de Dios que habló en el nombre del Señor Y allí Dios tiene que cerrar el telón Y le llaman los 400 años de silencio ¿Por qué razón le, ama, le llama los 400 años de silencio? Porque allí Dios no habló palabra para aquel pueblo pero dentro de ese tiempo, de los 400 años de silencio, Dios estaba trabajando detrás de ese telón. Y quizá mucha gente, no sabemos que esa gente experimentaba, pero Dios no hablaba. No sabemos la soledad que estaban pasando y Dios no les hablaba. No sabemos la situación difícil que estaba pasando y Dios no les hablaba. Tenía completamente cerrado el telón, pero la Biblia a, a mí me habla que dice de qué. Después de que estuvo cerrado el telón 400 años Dios estaba trabajando dentro De cortina dentro del telón ¿Por qué Dios Estaba trabajando para presentarle una de Las funciones más grandes que el hombre Nunca jamás haya visto sobre la faz de la Tierra que nunca más haya experimentado Una de las funciones más grandes que Nosotros como iglesia como hijos de Dios Hemos experimentado por eso el profeta y Isaías dijo el pueblo que andaba en tiniebla Vio gran luz resplandeció sobre ellos Escuche bien Mientras el telón estaba cerrado Isaías estaba profetizando aquella gente Que estaba en tiniebla vino luz sobre ellos ¿Sabe por qué? porque cuando vino el tiempo Dice Pablo en Gálatas 4.4 pero cuando vino el tiempo El cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer, nacido bajo la ley a fin de que Recibiésemos la adopción de hijos así que ya no Eres un esclavo sino hijo de Dios, cuántos se alegran por ello Mientras el telón estaba cerrado Dios estaba trabajando detrás de él Mientras el telón estaba cerrado Dios estaba presentando una de las funciones Sobrenaturales sobre la faz de la tierra mientras ese telón pero cuando Dios abre ese telón entonces presenta al Hijo, al unigénito Hijo de Dios venido en majestad. Aquel que vino a restaurar al pueblo caído, aquel que vino a romper la cadena. Se lo presentó por eso Juan el Bautista cuando se presenta después de abrir el telón dice. Yo os oh, bautizo en agua pero viene uno detrás de mí que yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él lo bautizará en Espíritu Santo y Fuego. Él los bautizarán Espíritu Santo y fuego por eso es que por mucho tiempo Dios tenía cerrado el telón por eso es que muchas veces Dios cierra los telones porque en ese tiempo la gente se preguntaba quién es el libertador, quién va a venir a salvarnos de la esclavitud del pecado de este imperio romano Por eso es que aquel tiempo y cuando Dios decidió abrir el telón les presentó al hijo del Dios viviente al que Por eso que cuando Cristo vino dijo yo he venido a sanar quebra, corazones quebrantados a dar libertad a los cautivos, apertura a los presos de la, a sacar a los presos de la cárcel Por eso es que cuando el telón se abre muchas cosas suceden Si sí, amado hermano, hermano porque mientras el telón está cerrado muchos estamos viendo que irá a pasar, que sucederá por eso es que Dios muchas veces mantiene Telones cerrados en tu vida y quizás tú Aparentemente tú puedes decir por qué Dios Me ha cerrado esta puerta por qué Dios me Ha abandonado y hay mucha gente que está Bajo telones y se está muchas veces la Gente se está desesperando por eso en Ocasiones la gente cuando no recibe su Promesa dice yo veo un telón cerrado pero Por muy cerrado que tú veas el telón Dios está a punto de abrirlo sobre tu vida entre más cerrado Está ese telón Dios porque Dios Te va a presentar la función Más grande que tú hayas visto En tu vida oh poderoso Dios Cuánto le dan gloria al Señor Mientras tu telón se mantenga cerrado es porque Dios está trabajando detrás de ellos. Porque cuando Él habla el telón entonces Dios te mostrará las maravillas tan grandes que Él quiere hacer en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar. Detrás del telón porque cuando Dios trabaja detrás del telón quizás no, tú muchas veces no te lo puedes esperar. Porque cuando Dios abre nadie cierra y cuando Dios cierra nadie abre quizá mucha gente hoy en día está llorando porque sus hijos no vienen a, a la iglesia pero un día Dios va a abrir tu telón y te va a decir todos van a adorar en este lugar. Quizás tú estás experimentando una situación difícil en tu casa Porque el telón está cerrado y Dios dice yo puedo abrir el telón El telón que tú no puedes abrir yo lo puedo abrir Porque yo tengo el poder y la autoridad para poder hacerlo en tu vida Detrás del telón Por eso es que muchas veces los telones se cierran en nuestra vida a veces esos telones nunca, nunca se abren y a veces son telones de enfermedad, a veces son telones económicos, a veces son telones familiares y esos telones muchas veces nos llevan a desesperarse, a desesperarnos nosotros. Esos telones muchas veces te hacen Perder tu enfoque en la tierra prometida Lo que Dios un día te prometió Y muchas veces tú por tener ese telón cerrado A veces te desesperas por eso el salmista dijo, por la noche durará el llanto, pero por la mañana vendrá la alegría. El profeta Abacuc no entendía la situación que estaba pasando con el pueblo de Israel. Y él le preguntaba, Señor, ¿dónde está tu justicia? ¿Dónde están las promesas que tú has hecho? ¿Dónde está esa promesa que por muchos años yo he recibido? Abacuc no entendía el por qué Dios no obraba a favor de él. Hasta que Dios le puede, le, le dice sabes qué? Abacuc escribe la visión La que yo te voy a dar y Dios le declara la visión y le dice Aunque la visión tardare por un tiempo más se apresura al fin Aunque tu telón esté cerrado Abacuc más se apresura hacia el fin aunque la visión tardare aún por un tiempo. Sin duda llegará y no tardará. Porque Dios si algo tiene. Que Él cuando te cumple promete algo. Él lo cumple. Porque en Él no es hombre, hijo de hombre. Para que mienta y se arrepienta. Aunque los telones muchas veces. Nos hacen llorar. ¿Cuántas veces yo no he estado bajo esos telones? ¿Cuántas veces yo no he estado allí? Diciéndole Señor abre esos telones <ríe> Telones que muchas veces decimos Señor ¿Por qué no los abres? Uh, inmensidad de telones cerrados Recuerdo que una vez Mi mamá tuvo una enfermedad Y sabe Yo la miraba a las dos de la mañana revolcarse Y yo miraba ese telón cerrado Revolcarse del dolor diciéndome hijo yo no, no, no puedo aguantar este dolor Y sabe una noche yo le dije al Señor por muchos años Por mucho tiempo yo te he servido y yo creo en un Dios Que tiene poder, yo creo en un Dios que hace milagros Yo le dije en el nombre tuyo yo voy a poner la mano Sabe lo que hice con mi mamá le dije en el nombre del Señor Dolor te vas El otro día por la mañana la llevo al médico Y sabe lo que sucede el doctor allá en Guatemala Allá no piensan en dos cosas o le das el dinero o piensan en que te mueras Y sabe lo que me dice el doctor tú eres el hijo de ella Sí le digo yo soy el hijo de ella yo trabajaba pero usted sabe que allá en, en nuestros países no, no son de la manera, la, la, las, eh, el dinero pues nunca le alcanzan que uno trabaje y trabaje. El doctor me, me dice, mira, mira muchacho, solo te voy a decir dos, un, una cosa, o le metemos cuchillo a tu mamá o ella se muere. Y cuando me dijo eso yo me impacté. Porque uno verdad cuando en nuestra humanidad cuando algo le dicen a uno. Yo vi cerrado el telón completamente y le dije Señor no puede ser esto. No puede ser posible. Si tú dices que tú eres un Dios grande. Pero la misma yo le dije yo voy a creer en ti. El doctor me dice qué es lo que decides. Yo le dije vamos a esperar. Yo tengo un Dios grande le dije. Su mamá, tu mamá se va a morir me dijo. Yo voy a esperar en el Señor la recomendaron a ir a otro doctor a la capital y le dijeron cuando llega a la capital le hicieron los exámenes llevaba lo que le había dado el doctor y, le, y cuando le hicieron los exámenes le dijo señora que quien le dio este examen y ella le dijo tal persona le dijo este doctor está loco la iba a matar porque sabe que usted no tiene absolutamente nada en su espalda y yo te voy a decir que muchas veces tú puedes tener los telones cerrados quizá acerca de una enfermedad Pero yo he conocido a un Dios que hace milagros, que cuando tú clamas Él te dice yo estoy aquí presente no importa si el doctor te dice tú tú tu enfermedad es terminal Dios dice yo tengo el control Y tengo la última palabra Para poder decretar sobre tu vida Para poder decretar sobre tu cuerpo Porque no hay nadie más grande Que el Dios Todopoderoso El que te formó a ti en el ah, oh, Poderoso Rey de Gloria Yo no sé si hay alguien que diga Yo tengo un Dios de poder Y ese mismo Dios es el que me sana Cerrado el telón, una historia maravillosa que cuando yo puedo observar la Biblia me muestra una historia tan maravillosa de lo que es Abraham, Sara y Sara Sabe que yo por mucho tiempo estaba leyendo lo que es la palabra pero cuando usted se detiene a poder leer la palabra le presenta un panorama diferente ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice de que Abraham y Sara llegó Dios le dice Abraham vete de tu tierra y de tu parentela Al lugar que yo te mostraré Y cuando Abraham sale le dijo Dios mira así como son las estrellas del cielo Y las arenas del mar así yo te voy a bendecir Y Abraham entra a Egipto y dice la palabra en Génesis 12 Que cuando Abraham entra a Egipto Dice que todos los egipcios se deslumbraron por ver la belleza de Sara Cuando llega dice de que hasta un llegó a oídos de faraón y faraón sabe lo que hizo Dice que le bendijo Abraham como nunca antes lo había hecho alguien Le dio siervos, siervas, le dio ganado, le dio riquezas todo por causa de la belleza de Sara pero cuando dice de que, de que Faraón se dio cuenta porque Dios lo castigó. Dice la palabra que Faraón los echó fuera. Le dijo vete a Abraham porque me dijiste que, que era tu hermana y es tu esposa. Por causa de ello Dios nos ha, nos ha maldecido. Dios nos ha castigado. Y dice que Abraham sale pero no le quita todo lo que había poseído en el lugar de Egipto. Usted lo puede leer en Génesis 12 lo sacó, Pero hay algo tan impresionante en la palabra que dice De que cuando Abraham después de 10 años Al no ver la promesa de Dios cumplida Dios les había cerrado el telón completamente Y ellos no miraban la, la, la promesa eh, cumplirse en la vida de ellos Y cuando se les cierra el telón la Biblia habla Que le dice Sara mira nosotros no tenemos hijos pero aquí está mi sierva y como dijo el de Puerto Rico el, Como dijo en Puerto Rico allá el Abraham ni lento y perezoso dice No le dijo que no a su esposa Le dijo Aquí está mi sierva y le entrega a Agar Sabe mientras Dios le había cerrado el telón a Abraham y a Sara Ellos se adelantaron a la promesa ¿Por qué razón? Porque Sara llega y abre un poquito el telón Entregándole a Agar Abraham cuando Dios le dijo no lo abran Y se apresuran y lo abrieron y cuando ellos abren el telón Se pierden de una de las funciones más grandes que Dios les tenía preparado para ellos por eso es que muchas veces cuando Dios te tiene cerrado el telón, ¿sabe por qué? Es porque detrás del telón Dios está trabajando en tu vida. Porque cuando Dios cierra un telón en tu vida es porque Dios detrás de cortina, Dios está formando tu carácter. Por eso muchas veces... Como personas los desesperamos y nos adelantamos a las promesas de Dios abrimos la cortina. Y por eso muchas veces perdemos las bendiciones de Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Abraham tuvo un hijo llamado Ismael y a causa de eso hoy la guerra son, es la pelea entre musulmanes y judíos hasta el día de hoy. Porque ellos dijeron vamos a ver qué hay aquí y, y Sara y Abraham abrieron el telón y aunque Dios les prometió y les cumplió ya no fue la misma manera como Dios hubiera querido que ellos hubieran sido bendecidos por eso es que muchas veces cuando Dios te tiene esperando entre cortinas Tú puedes decir es que el tiempo se me está pasando Y yo te voy a decir algo para lo que a ti se te está pasando el tiempo A, a Dios el, el, la palabra dice que para Dios un día es como mil años Si Dios te tiene esperando es porque un día Él te va a ver una de las funciones más grandes en tu vida Por eso no tienes que abrir ese telón por mucho que te desesperes mucho que te desesperes cuando yo veo el panorama de esta gente escucha bien yo puedo ver la biblia y puedo ver a un agar sabe que a mí me caía mal ver escuchar esa esa palabra porque escuche bien los, los cuando nosotros vemos la biblia los protagonistas son abraham y sara es cuando usted ve una, una, una película, usted se enfoca en los protagonistas. La novela, dice el hermano. Cuando usted ve una película, usted se enfoca en los protagonistas. Sea bueno, sea malo, usted se enfoca en ellos. Porque ellos son los que van adelante. Y cuando yo veo la palabra en esta escena, los, los protagonistas, protagonistas es Abraham y Sara. Y me chocaba cuando yo miraba y por qué Agar irritaba a, a Sara Me volaba la cabeza ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros, yo como persona Solo puedo a veces si alguien me viene a contar algo yo puedo creerle a esta persona, a tal persona pero a veces no me tomo el tiempo de, de ver lo que la otra me quiere decir Por eso es que nosotros no podemos juzgar a una cierta persona por su apariencia si yo no tengo Por eso sabe que hace lo que es el juez, el juez le presenta las dos partes y le presenta uno que, uno que la acusa Presenta uno que acusa, otro que se defiende y el otro, que está, el otro que está a favor de ella, de la persona Porque así nosotros no tenemos, el, el que está allí no tiene la oportunidad de decir Mira eh, eh, yo no fui Por eso es que cuando usted le venga a presentar una queja de alguien, usted no puede tomar solo la palabra de esta persona Y que hay de la otra Por eso es que cuando yo miraba la palabra Yo podía decir esta mujer es demasiado Altanera Porque solo miraba la parte que se me mostraba de Sara y, y, y, y, y Abraham Pero cuando yo voy a la otra parte De Agar la Biblia a mí me presenta que esta gente que Agar en ningún momento la presentan con una madre A quien ella podía y venirle a contar sus cosas Escucha bien, mientras yo miro la palabra esta mujer fue esclava Esta mujer a quien le podía contar sus cosas ¿A quién le podría decir yo tengo este dolor? ¿A quién le podría decir dame un consejo? Por eso que esta mujer cuando la vemos eh, que, que se levantó un poquito es eh, porque esta mujer quizás había levantado paredes en ella que la hacía ser como esa persona, eh, la persona que era. Por eso es que muchas veces cuando yo veo las escrituras, esta mujer presenta una clase, un desbalance emocional en su vida. Por eso es que usted no puede juzgar al que está a su lado solo por la apariencia que él tiene. Usted no puede juzgar, yo no puedo juzgar a cierta persona solo por el semblante o el carácter que esa persona tiene. ¿Sabe por qué? Porque quizá esa persona en su pasado quizás fue abusado, quizá fue abusada, quizá fue rechazada, quizás fue eh, eh, eh, quizá criticada o se burlaron de ella. Por eso es que muchas veces el comportamiento de las personas viene no de lo que están pasando hoy sino de lo que antes pasaron. Y a veces yo tengo la costumbre, tenía la costumbre de dirigirme a la persona Porque esta persona está haciendo lo que está haciendo o es como es pero cuando yo miro el otro lado, la otra cara de la moneda Yo no puedo ver a esa persona que fue en su niñez Que pasó en su niñez Y sabe hay muchas personas que usted lo ve serio Usted mira personas que hay veces que no hablan Pero sabe por qué no se socializan muchas veces Porque levantan paredes Porque tienen miedo a ser rechazados nuevamente Y tenemos la costumbre de apuñalarlos a la primera vista Sin saber cuál fue el dolor en su pasado Por eso tenemos tanta gente golpeada dentro de las iglesias Porque yo solo miro el, un lado de la moneda Pero no investigo y no voy para poder hablar de esa persona No investigo y miro el otro lado Que hay mucha gente que ha sido golpeada en su pasado Y por causa de ser golpeada a veces se levantaron Paredes que nunca pudieron destruir Por eso Pablo dijo soportemos unos a los Otros Perdonémonos unos a los otros porque el pecado mío no es el mismo del hermano Y no me puedo creer yo demasiado santo por mucho que ore, por mucho que lea la palabra no me puedo, no puedo yo creerme demasiado santo más del que está allá del hermanito que nunca lo miro que oro, que ora. Detrás de cortinas tenemos mucha gente dolida del pasado Detrás de cortinas tenemos mucha gente golpeada Que muchas veces abusada Que nunca pudo salir de ese lugar Pero hoy Dios está aquí te dice No puedes entrar al 2022 con ese dolor que tú tienes Con esa pared que tú te levantaste Dios vino aquí para sanar corazones Para sacar a, a, a los presos de la cárcel Dice la palabra de Dios y en la Biblia, Dios Cristo me presenta una escena tan maravillosa en Juan 8. ¿Sabe cuál es? La mujer adúltera y Jesucristo. Mientras todos los, los, los, los doctores de la ley, los republicanos, llevaban a aquella mujer arrastrada diciéndole, la pusieron enfrente del maestro con aquella gran piedra. Jesús, tú qué dices? Esta mujer ha adulterado. La ley dice que la matemos Y el maestro sentado Allá se sentaban para enseñar en la tierra Con una almohadita sentado Escribiendo en tierra ¿Qué dice Jesús mira esta mujer La encontramos adulterando Dice la palabra Que aquella mujer no sé qué estaba haciendo Y Jesús así con el dedo y aquella gente furiosa a punto de lanzar aquella piedra. Cristo estaba y se endereza y le dice, el que se encuentre libre de pecado, que tire la primera piedra. ¡Sí! ¡Sí! <risa> y aquellos, aquella gente, cuando se da cuenta lo que Cristo les había dicho, dice que las conciencia de ellos los juzgó el primero. La primera dice que se acordó Oh pero si en la mañana la conciencia le dijo Oh mira en la mañana hablaste mal de tu hermana <ríe> Y cuando se acuerda, pum pone la piedrita El segundo venía con aquella furia queriendo matar a aquella mujer Y la misma conciencia le dijo Ah mira el día de ayer amaneciste en la cama Con tus pensamientos en la cama de tu prójimo y pum agarra la piedra el tercero yo la pedreo y la conciencia le dice oh mira que ayer mentiste te reíste de lo que de las vulgaridades de lo que él hablaba y cuando la conciencia le habla él agarra la piedra pum la pone y cuando el maestro se da cuenta Él le dice mujer ¿Quién? ¿Dónde están los que te acusan? Yo no sé qué pasó Con aquella mujer le dijo Ninguno señor y cuando Cristo se da cuenta De lo que ella, le, lo que les había dicho Él no vio la mujer que estaba Allí parada o agachada Como quiera que estaba, sabe lo que Cristo hizo, Cristo se Metió en el corazón Y tra se trasladó años Atrás de aquella mujer Donde aquella mujer había sido golpeada Desechada por su misma Familia, aquella mujer había Sido ultrajada Y, y Cristo le dijo, sabe qué? Si ellos no te juzgan, quién soy yo. Yo para juzgarte por eso ese es el Cristo Que nosotros tenemos que cuando el mundo Te critica él te dice yo pagué a precio De sangre yo di mi vida por ti lo único Que le dijo Cristo vete y no peques más si siete veces cae el justo Vuelve a levantarse Porque aquel que murió en la cruz por ti Es más suficiente para perdonar tu pecado Pero lo único que dice Cristo No sigas practicando el pecado Yo te perdono Mi amor es más grande que todo lo que tú puedas Tener Póngase de pie uh. Yo te perdono Y quizá nosotros juzguemos por la apariencia del hermano Yo no me preocupo cuando alguien no me saluda Yo digo no sé qué problema puede estar pasando el hermano Yo no me preocupo cuando Cualquier cosa que pueda suceder con el hermano Si algo he entendido yo para yo ser bendecido Es que yo tengo que soltar todo Porque entre más suelto Dios más me bendice Mientras más yo tengo libre el corazón de cargas Más yo recibo las bendiciones de Dios Por eso este 2022 yo he decidido no entrar, entrar con cargas Porque las cargas lo que hace es que me detiene Las cargas lo que hace es que me paraliza por eso Pablo dijo despojados de todo peso Del pecado que nos asedia 2022 Tu iglesia quiere seguir con las mismas cargas Quiere seguir con las mismas cargas del 2021 Cristo dijo Venid a mí los que estáis cargados y trabajados Y yo los haré descansar Yo los haré descansar Yo le voy a pedir Que acompañes a mi esposa Le voy a pedir a mi esposa pastor Que me ayude a cantar con el Lato yo he decidido entrar sin cargas al 2022